Hola chicos. Pues. Ayer yo pasé unas horas enfoscando los, los eh, las sillas como se ve. Y tenía todo hecho y todo alisado, todo bien. Y eh, se puso a, a llover y luego a granizar y luego rayos y, y truenos y bueno se, se jodió todo la verdad es que la parte, hice la parte de arriba de cada de cada silla y tuve que salir en, en bueno en una tormenta a tapar todo pero esta mañana estaba muy mal y tuve, tuve que repasar todo pero lo que he hecho es es enfoscar todo he hecho todo de las sillas pero luego eh, voy a voy a poner eh, eh, azulejos aquí y a, un poco en las esquinas y las esquinas y a, abajo un poco. Porque en las esquinas y bueno, abajo por la lluvia, porque como se ve eh, cuando llueve se mancha, entonces voy a poner una, una parte de, de gris abajo. Y también una parte de aquí, como un, en forma de triángulo. ¿Por qué? Porque Douglas, claro, es un es un poste, es un... Eh, eh, y, y él hace pis en las esquinas de mis, mis sillas. Y no estoy nada contento con eso. Pero bueno, y, y deja una, una mancha amarilla. Así que voy a poner un, un azulejo allí para disimularlo. Entonces, encima ya, ya, ya tengo las... Eh, eh, he, he sembrado hemos sembrado unas unas cosas ah, a, ver, a ver, vamos a verlas he sembrado y mira cómo salen y empiezan a salir solamente sembramos hace tres días eh, como se ve mira eh, pis, guisantes y, y mira, empiezan a salir Wey! Eh, tenemos aquí remolacha beetroot y también empieza, he visto, mira, aquí sale sale mi, mi remolacha. Aquí también. Eh, está lloviendo, está lloviendo. Eh, aquí melón, aquí melón, pero no, no. oh, sí, parece que sí. Eh, zanahorias aquí y cebolla aquí. No, no veo nada de cebolla hasta... Hasta la fecha. Y aquí lechuga. Mira, mi lechuga. Cómo sale. Eh, tomate aquí. Pero no veo nada. Hasta... Y, y, pero mi, mis guisantes sí. ¡Yay! Así que... Pero es que eh, hacía mucho sol. Hacía mucho sol. Y pensé. Bueno. Vamos a sembrar. Porque ya. Y, y desde ese día ha llovido. <risa> pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Y vamos a ver lo que he hecho aquí hemos enfoscado el fire pit y eh, también abajo voy a poner azulejos eh, y a lo mejor arriba también en en, ese, en el bordillo he puesto ya la piedra para el, el banco y también le he echado lo que se llama la lechada que es llenar los huecos la lechada se llama, echarle la lechada entonces solamente queda pintar, claro, tenemos que pintar todo de blanco y luego los azulejos aquí y aquí entonces, todo está ya cogiendo forma también, oh, y aquí eh, ya tengo la, el hormigón ya echado aquí, tengo que echar un poco más aquí abajo y luego hacer una como un canal para que caiga el agua allí pero esto hecha, he hecho y el último trabajo antes de empezar a, a, a poner el, el la baldosa que tengo que ponerlo. Tengo 100, 120 metros cuadrados que hacer Uf, mucho trabajo. También en las en las eh, las escaleras aquí son muy eh, es, eh, hay mucha cuesta, ¿vale? Eh, entonces lo que voy a hacer, no sé si puedes ver, voy a hacer que sean más grandes y que bajen más lentamente. Eh, entonces voy a usar, voy a llenarlo de hormigón, voy a usar el hormigón. ¿Por qué? Iba a hacerlo de ladrillo, pero no, porque me queda esto y todo esto. He terminado esta parte. Eh, Aquí. Así que no hace, hace falta más hormigón allí. Y mira lo que me, me queda. Y, y, y yo no puedo mover eso. Entonces voy a usar esto allí en la escalera para, para utilizarlo. Y luego ya. Luego a poner la baldosa. ¡Yay! Y mira lo que dice aquí. Hoy es un buen día para sonreír. Y es cierto. Es cierto. Todos los días son días buenos para sonreír. Vale, chicos, entonces os dejo y ya habéis visto cómo va la obra.